Hoy es un día muy especial, pues Alfonso, el rey sabio, ha viajado desde Toledo para ver los avances en el libro que se está escribiendo por encargo suyo. Un libro de canciones con dibujos de músicos e instrumentos. Los iluminadores están pintando a los músicos. Uno de ellos toca la fítola y el otro la viola. ¡Abre el fuego! Hoy, hoy, vamos para curar a los estornudos, mezclar algas con aceite de arce y pluma de oca. De rábanos con cáscara de uh, limón y castaña con gusanito. ¡Uy, bien!